¡Hola, hola, hola gente! Soy Rax y estamos en un video más acá va el canal. Bueno, más que vídeo, es simplemente un mensaje. Estoy empezando a hacer algo grande, algo gigante, algo de lo cual yo quiero que estén todos orgullosos, que puedan disfrutar y pasarla bien. Eso sí, estoy armando un servidor de Minecraft. Sí, puede que se piensen, oh, es la cosa más aburrida de todas, o que tal vez es la cosa más trillada de todas Esa cosa está sobrevalorada No, lo que yo intento hacer es un servidor en el cual muchas personas se puedan unir No solamente personas que tengan la misma versión de Minecraft Sino que también gente que tenga versiones antiguas de Minecraft Y gente que tenga la versión Bedrock de Minecraft O sea, Bedrock para las versiones de Android, iOS, consolas, etc. Este servidor debería ser de tipo survival, con un poco de creativo en el tema de que pueden haber cientos de mapas, con varias secciones para parcelas, duelos a muertes, pvp, y uno que otro skyblock, y otro que otro más que un skywars también. Intento hacer este servidor a partir de mis propios mapas, y también de mi conocimiento para hacer servidores de minecraft y mapas de minecraft. Obviamente es un equipo pequeño ya que solo cuenta con una persona que soy yo Armo el servidor, armo los mapas y armo las casas Armo todo lo que tenga que ser el servidor en sí Este sí, este servidor solo cuenta con 4, no, con 2 GB de RAM Y un CPU, Intel Core i5 Que es el CPU que uso actualmente para mi computador Para hacer todas las cosas que yo hago en este computador en el que estoy grabando la cuestión acá es la siguiente, necesito dinero, dinero para hacer lo que todos tienen que hacer Hostear un servidor de Minecraft desde servidores compartidos o dedicados de páginas externas Dos, Equipo, necesito un equipo con el que pueda hacer el servidor Por ejemplo, necesito administradores, moderadores, gente que pueda administrar el servidor de manera remota Gente que me pueda ayudar a hacer los mapas, las conexiones Etcétera, etcétera, etcétera 3. necesito muchísimo tiempo Eso significa que me tienen que tener paciencia Y también así poder hacer reuniones entre el equipo Y obviamente eh, discutir lo que va a pasar en el servidor Este servidor tendrá la opción de ingresar con contraseña Ya que no quiero que ningún hacker o estafador o scammer Se meta a este servidor y empiece a hacer cosas malas este servidor contará con una opción pay to win, digo no, pay to win no, mejor dicho free to play. Free to play porque no queremos monetizar este servidor. Queremos ganar dinero de manera simple a partir de donaciones que la gente nos podrá hacer para que el servidor siga con vida. No, no haremos pay to win. Pay to win es para las aplicaciones de Android de las cuales ganan dinero haciendo aplicaciones de una hora de las cuales son una gran estafa. Y obviamente son los peores juegos que has visto en internet. Y yo no quiero ni siquiera meterme en ese aspecto porque es muy, muy complicado. Simplemente un free to play, free to win, para que la gente pueda divertirse, pasarla bien. Y si quiere, una donación, al menos para los administradores y también para mantener el servidor con vida. También habrá página de Patreon o de ko o de la página que sea con suscripciones mensuales. También tendremos una opción de donaciones mediante Flow, PayPal, entre otros. Este este, este proyecto es muy grande. Sí, creo que me adelanté demasiado. Pero lo llevo pensando desde muchísimos años. No verán desde cuántos años. Pero este proyecto de verdad que lo quiero tener en mente. Lo quiero vivir, revivir, mejor dicho, porque este proyecto anteriormente también resultó ser un fracaso. Pero fue porque lo he ejecutado mal, pero esta vez quiero ejecutarlo bien, quiero que todo salga a la perfección Y quiero que tú, espectador, participes en ello Así que, si tienes experiencia haciendo servidores de Minecraft, si tienes experiencia haciendo mapas de Minecraft Configurándolos, programándolos para todo de aquello que obviamente es necesario Puedes comunicarte conmigo en el correo que aparece en mi página principal de, de YouTube en la sección de información aparece correo para contactos empresariales De ahí el correo directito para poder sacar información Obviamente tienes que mandarme tu nombre, tu apellido, el número de teléfono, un correo electrónico Y si tienes experiencia anteriores haciendo servidores de Minecraft, administrándolo, programándolo, etc. Si es así, perfecto Si no es así no te preocupes, puedes aún participar en la beta del mapa, en la beta, en la tester obviamente, beta tester, para el servidor. Serás uno de los cuales podrán probar los servidores, podrá probar los mapas, las interacciones, etc. Y podrá avisar de cualquier problema a los administradores y desarrolladores del servidor. Espero que este video sea informativo a lo más posible, perdonen por mi extraño dislexia, mi forma de hablar las cosas pero es un problema mío no se preocupen si aún tienen dudas pueden mandar un correo del mismo lado donde pueden sacarlo que es información del canal en la sección de contacto contacto para tipo empresariales o temas de así tipo interno de, de empresas y escribir cuál es la duda que tengas te responderé con mucho gusto tal vez pueda responderte con un retraso pero eso es posiblemente por mi celular y obviamente la forma en que me llegan los correos no hay nada más que decir. Soy Rax Strauss. Nos vemos en el próximo video, de seguro no tan informativo como este. Adiós.